Bueno, buen provecho a todos buenas tardes a todos. Eh, la idea de este panel era, es hablar un poco de, de la historia de, del, del Foro de Políticas y el Desarrollo de Políticas del ACNI en, en los últimos 20 años, que son todos. Y, y bueno, hacerlo un poco entretenido, también este, la idea no es que solo lo que estamos hoy, acá arriba, sino que también Aquí ustedes no es que tienen poco, comentarios que también lo, lo hagan y hacerlo lo más participativo y entretenido, entretenido, bien, entretenido eh, posible que, eh, que se me ocurre que hasta podemos hacer como en los foros políticas es que los que quieran hablar, hacen una fila en el micrófono fazer, y dicen hacer el nombre y política, hacen que que comentarios, anécdotas de nuevo, no es una exposición un rato para para recordar un poco cómo se sí, desarrolló, cómo inició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 una responsabilidad tenías directa con, con, con todo hecho de, de desarrollo de, de, de políticas así que bueno se puede contar de un poco que que un como, como recordás esto en principio y en como cómo principio, cambiando y cómo fue bueno o sea, Nico agradezco Obrigado, Nico. la oportunidad de estar acá y en el panel de panel, distintas painel, personas antes que que iniciiese de, antes de, de que el proceso eh, nos hizo más viejos, ahí por lo menos la fotomía se ve que el tiempo fue duro y eh, como comentó Nico, en ese momento, en 2002, comentó, en 2002, yo era parte del staff parte LACNIC, de LACNIC eh, parte del primer grupo de personas que inició el de trabajo con LACNIC, incluso de antes mismo del de, conocimiento, eh, de de de conocimiento de LACNIC, como el RIF. en LACNIC, 2001, LACNIC fue reconocido en 2002, 2002, y en ese momento, las organizaciones de la época, región solicitaban direcciones región, IP a ARIN, con excepción de los, de, de los dos NIRs que habían en, en la región en ese región momento, en Brasil. E Brasil. Los, los otros países, países todos solicitaban direcciones IP y e ASN e ARIN de forma, forma sí. muy parecida, siguiendo las mismas políticas. Una vez LACNIC reconocido en octubre de 2002 el primer evento oficial de LACNIC. Después del reconocimiento Después fue en reconocimiento, noviembre de 2012, en 2002 y ahí había la necesidad de hacer como que una validación de las políticas que se iba a incorporar con el primer manual de políticas y básicamente seguían. Los mismos criterios e que hasta entonces se aplicaban, pero ahí, bajo la política de es las, las primeras de cuatro propuestas de, de política então, que se ve, es posible mirar ahí en la página de la CNIC, son criterios para asignación critérios de PB4, criterios para distribución de ASN, ya se hablaba de una forma de especificar cómo se hacer las delegaciones inversas, hay una propuesta ahí para delegación inversa y también una e também. Proposta, uma proposta de política de para assinação de, de PV6. Já lá em 2002... Já, em já, já, já em 2012 tenía una, una, una política sí, para la asignación de, de, de IPv6. IPv6. Interesante ahí que la política de IPv6 se tomó como base un um documento base, global. Como, como el mismo documento global. que ya se aplicaba en los otros RIF se incorporó y fue muy exitoso e porque las cuatro propuestas se aprobaron y se implementaron ya en noviembre de 2012. Y con eso se inicia todo el proceso y otras propuestas vinieron y muchas incluso para ajustar estas primeras propuestas ahí aprobadas en 2012 porque como em comentei se como eu disse, trasladou as propostas os que seja, em os critérios que havia em uma região diferente ali para outra região e seguramente a região, havia que ajustar às e necessidades mais locais, mas foi aí que se inicia local. todo o processo. Muito obrigado, Ricardo. E indo um pouco a Cristian agora. Um Cristian, você um foi um, um, um dos primeiros, primeiros este, ¿Moderadores se como, como lembra? Ricardo para esa eh, historia. Aqui, Al comienzo eu, era eu, el, eu, el, eu, staffier, eu, eu, el gerente de eu, eu políticas, eu, eu que era el e e había moderador de la que invitado para ser el, el, el, el rol que ahora tiene Tomás y Sergio. Y en ese... Comienzo, eh, como comentó Ricardo, muchos pedíamos direcciones a Arín, o éramos empresas que teníamos operación en, en Estados Unidos, o eran empresas de Estados Unidos que habían comprado eh, proveedores en, en la región, y todos estábamos acostumbrados a, la, a las reglas y a, y a las políticas de Arín. Pero una de las cosas que se hizo fue eh, utilizar un manual y se utilizó como referencia el manual de Ritz, y, y nos había quedado algo medio raro, porque eran eh, propuestas y, y cambios que fuimos haciendo, eh, siguiendo la costumbre que teníamos de trabajar con Arín, pero contextos y acrónimos y, y, y palabras que usaban en Europa. Y, y bueno, una de las cosas que hubo que hacer en un momento fue ordenar un poco el, el manual y reescribirlo, manteniendo el criterio de las políticas, pero eh, con un texto consistente. Eh, el, el, el origen fue, fue muy informal, eh, pero por otro lado fue súper transparente y, y abierto. ¿no? Una de las cosas que... Era más difícil al comienzo, eh, justo veo que se sentó Raúl, que, que creo que fue el que me invitó, eh, o, o Germán, pero la, una de las cosas que, que, un desafío que había al comienzo era involucrar a la gente, ¿no? tratar de que participaran más, que enviaran correos, que se prepararan el micrófono, y, y eso fue mejorando, pero es algo que...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 desafío que tuvimos al comienzo creo que lo seguimos teniendo y entre todos tenemos que, que superarlo eh, fueron cuatro años creo que de esos cuatro años la reestructura del manual fue el poquito más eh, o sea, no, perdón, fueron cuatro años y, y, y el material. que bueno, después un, un, anécdota, después ¿No? vamos a contar algunas historias también interesantes. Vos fuiste no, no, no, no, el primer moderador. Sí, fue este, el primer moderador. Eh, Así, ah, digamos. Asignado por, por, el, por, el, por el directorio del ah, la de y después, o ya había elección de moderadores? No no, no, no, no, no había. Fui convidado. Aunque fue Raúl que me convidó. Como decía, era bastante no, informal. Era en, informal, como yo dije en si aquel inicio. Eh, y el siguiente sí si ya fue elegido. Y el siguiente ya hubo elección, sí. Bueno, vamos a pasarle la, la palabra, palabra a Evandro. Evandro, a Evandro eh, vos has participado como proponente de, de algunas políticas que de alguna manera política, sirvieron como base para como algunos, no algunos cambios, algunos hitos importantes en, importantes en el desarrollo de políticas. De y y, bueno, cristian hablaba un políticos. poco de esa informalidad eh, cristian, inicial, cristian, como que normal y natural en cualquier, normal, en cualquier, en cualquier, y organización. cualquier organización. Y, y algo que, que a mí también siempre me pareció significativo es. Que esencialmente es una comunidad es técnica, técnica ¿no? y es como difícil en general y, y sobre todo al principio, que organizaciones es, es, es, esencialmente técnicas tengan personas que quieran además dedicarse a esos aspectos que si bien tienen una base muy fuerte técnica no son 100% técnicos digamos, porque el tema de desarrollo política y de gobernanza de internet tiene una componente este, también altamente más de, de gestión y de establecer las bases Cómo las cosas, las, ¿no? Entonces, que las bases, como que ha habido una evolución. Entonces, entonces la pregunta, Evandro, sería, ¿cómo ves vos ¿cómo esa, ve esa evolución? Y cómo, evolución cómo, ¿Cómo viste y cómo tu participación este, en aquel o entonces o cuando proponías cuando, cuando eh, esas época, política. cuando Ahora, a políticas? Ahora parte del de del Hay también una evolución en el desarrollo de toda la comunidad, ¿no? Buenas tardes. Bueno... El desarrollo, el desenvolvimiento de políticas es un eterno aprendizado. Imaginamos que para comenzar este proceso es un poco difícil, comenzamos en la lista, eh, eh, algunas lendo algunas opiniones, opiniones eh, trabajando, eh, trabajando y, y, veces y con a veces con a, alguna, dificultad dificultad alguna dificultad o alguna reserva, reserva de hacer una opinión. Entonces, siempre Entonces, que, que ahora ya estamos en estamos un estágio más avanzado, avanzado porque, recomendamos la eh, participación. A participación. Y, y, Hablábamos antes, si ya había habido algún Dizimos painel que, que, sobre painel que história, se sobre esta historia, este aprendizado, porque la propia historia es el aprendizado de este proceso. Y e ahí, o que Nico e dice, que puedo hablar ah, ah, de mi experiencia, que, que comencé me cadastrando en em la lista, como cualquier puede hacer, fazer. E observando, observando algumas, algumas discussões, discussões, aí, discussões aí, para, hablas português, mas a, a, maioria, a, a maioria das, das discussões, discussões são, nas vezes, são em espanhola, espanhol, na palavra outra, muitas são parecidas, mas às vezes, vezes, vezes são diferentes, diferentes em sentido. sentido. E eu fui, trabalhando eu fui trabalhando isso até criar, até criar algumas políticas, e hoje, políticas, políticas, hoje tenho uma, a felicidade de, de estar em no um terceiro estágio, onde posso, no diretório, ver e ratificar políticas que depois se passam pela comunidade. Então, esse processo, este processo todo é muito válido e importante, essa história que estamos, que estamos contando e até, e até depois haverá alguns passos aí, algumas é, questões, questões diferentes que podemos dizer, que podemos dizer contar, mesmo, contar todos de todos esses anos de desenvolvimento. desenvolvimento, de desenvolvimento é, É muito válido é isso que, na verdade, na verdade constrói, constrói essa comunidade, comunidade, constrói uh, uh, esse regulamento de uso de IP e de, de recursos que, que trabalhamos. Que trabalhamos uh, Mas, depois, é, quando, é, me quando me devolves a palavra, a palavra falo um pouco mais de algo específico de algumas, de, algumas políticas que foram que sucesso. Sim. Foram sucesso sim. Sim. Muito, sim. Graças, muito obrigado, Ei, Mundo. Mundo. Vos sos uno de los que vos tiene los que ten, en mi, en mi, en mi, en mi la, lista la tiene una de las mayor cantidad de propuestas de políticas analizadas a lo largo de este años. En mi lista. En mi lista. Sí, en, en mi lista. Este, y en la de muchos. Y sí, en la de muchos. Sí, la de muchos. Sí. Eh, bueno, y bueno, la pregunta la sería... sería en tu experiencia y en tu experiencia, experiencia de haber propuesto políticas de, en distintas épocas, ¿no? en, en, los, políticas en diferentes épocas, épocas, ebocas, mediados, eh, bueno, algunas algunas más esa, más recientes, de esa, de esa ¿cómo viste esa, esa, esa evolución? ¿Cómo tu eh, experiencia con el, de, todo el proceso de desarrollo todo el proceso de políticas. políticas? Buenas tardes. Y, eh, buena tarde. ¿yo? Haciendo un poco memoria, yo empecé con el tema de las políticas cuando digo, cuando entro como gerente de los cursos de numeración en México en 2011. Y en ese entonces estábamos habíamos, estábamos proponiendo las primeras versiones de las políticas de soft landing de IPv4 y era todo un tema porque en, para muchas, personas, Para muchas personas, la terminación del espacio de PB4 en la región todavía no era algo que miran que iba a ocurrir realmente. Podíamos estar proponiendo algo aquí arriba y algunas de las voces que escuchábamos en propuestas, pues era que, pues que sí iba a ocurrir, pero que no era un temor, urgente ¿no? en ese momento. Pero algo que, que sí es muy adaptable, Una muy notoria no, la diferencia sabe, entre é, ese, ese tiempo y e ahora. En por ejemplo, es la forma que ejemplo, en que se considera el consenso. Las y de hecho, el consenso, exacto, consenso no es de uno a é, otro. Me parece o que o ha ido o evolucionando o en, en um estos 10 años que yo he, he estado outro. en esto, en estos 11 años. Por lo menos en las dos o tres formas distintas de hacer esta medición de consenso. Y en muchos sentidos en me muchos parece sentidos, que pues, tal vez que, no es perfecta en este no, momento, no pero es mejor que, que, momento, que mas, lo que hemos tenido antes. Sí, es este, uno de los cambios que, bueno, me, es que yo he notado yo en más en la la de las propuestas. La forma de también la, propuestas la forma en, también, en que se ha ido forma formalizando. formalizando. Ahora hay sistemas para registrar las propuestas y para darles seguimiento. Y en un principio bastaba con enviar un correo y yo estoy proponiendo esto y a partir de ese texto irlo, irlo trabajando, ¿no? No estaba tan, tan automatizado, no estaba totalmente automatizado la de las políticas, las, de, las propuestas. muchas gracias, de de mundo. Me gustaría ahora que cada uno cuente alguna... Voy a empezar yo contando una. Este, vale, vale reírse. Vale reírse. Yo, y la primera que quería contar tiene que ver que con contar, yo creo que, que con lo que decía un poco hace un rato no con lo que, digamos, comentaban todos los, los panelistas hace un rato que es el, eso de la evolución y, de, y, de, y, de, y, de, y de la dificultad a veces de encontrar entre la comunidad técnica personas que quieran este, cubrir algunos otros roles no tan técnicos digamos, ¿no? como el de moderar el foro político entonces y, y bueno la inexperiencia de todos nosotros en, en los comienzos y tampoco había alguien que hubiera tenido la experiencia también, y, no, y no, que te no, no, podía no, ayudar. Entonces, a lo largo de, de, de, de, de los años, Entonces, moderadores que, que, está, ¿no? que, que Entonces, estuvieron antes nos, bueno, ayudaron, o sea, a a, a moderar, nos ayudaron a nosotros a poder moderar y después nosotros así podemos ayudar a los que, bueno, vienen, a los que vienen atrás. Pero me acuerdo cuando la primera vez que cuando yo fui elegido moderador en el primer periodo, era un periodo un poco atípico, un porque antípico. un moderador había tenido que dejar su, su, su, que su cargo, que creo que era, eh, Francisco, Francisco, Arias. Samos, que era Francisco Arias. Y eh, de acuerdo al, al, al, al, al, al manual de políticas, digamos, el, el directorio le dio de la moderación, este, moderación por el periodo que, que, que o sea, faltaba, o sea, digamos, persona, el periodo a, a, periodo a Elder que faltaba, Eloisa, era, un, Eloisa, un gran, un gran, gran amigo ahora, de, ahora de, del, del, del, del Caribe. Yo en esa época no lo conocía, Digamos, y él tenía una trayectoria de años en, en temas de, técnicos de internet y de gestión este, de operaciones en, en el Caribe etc. entonces el, en, en ese momento el, los moderadores hacían una especie de exposición ellos decían quiénes eran se presentaban por qué querían, exponían por qué querían este, ser moderadores digamos, y seguido a esa exposición era la elección y la elección era en el mismo foro público así entre los que, que estaban presentes, se cerraban las puertas, se, se le pasaba un papelito a cada uno y papel, en forma secreta cada papel, uno elegía, cada un, elegía un, marcaba, en el papelito estaban eh, las, de las de opciones de los moderadores, marcaba eso, de eso se recolectaban, que querían, se contaban los, los de votos de acá arriba y así se elegía, digamos, de forma democrática entre todos los participantes y los moderadores. Entonces, en esa presentación empiezo yo presentándome y además eso fue... Más, ¿eh? Me marcó para toda la vida. Isla Margarita, yo no, pues, no había podido ir a Isla Margarita, digamos, y este, me acuerdo que Raúl este, y el staff de la me han dicho: no hay problema, va vas a la casa de Internet, yo estoy basado en Montevideo, vas va a la casa de Internet, inicia la casa de Internet, sí, casa de internet. Casa de internet. Eh, tenemos una, una, una cámara ahí, videoconferencia, esto es, estoy hablando de hace muchos años, digamos no, no, no era Zoom, era una cámara con un sistema de videoconferencia esos cerrados, propietarios, y este uno oh, yo, yo me yo llegué a la casa de Internet, no había nadie, no estaban todos en el evento, Solo, y estaba, pusieron todo un vasito de agua ahí y, y presentate y, y, ¿no? y yo agarré dije hola, bueno, decía, buenas, buenas, buenas tardes, buenos días, días soy mi nombre es Nicolás Antoñelo, trabajo, día, trabajo en un operador y bueno, quiero ser moderador, decir, me moderador me propongo ser moderador porque bla bla bla hice una exposición que duró un minuto sí, ya sé, están diciendo que es raro que yo hable un minuto nomás eran mis comienzos entonces, comienzo. y él tenía mucho más experiencia desde que yo en redes y e todo eso. Entonces, él, eu, bueno, el que viene era que era lo que hacía era, que fazia, y claro. Y Estuvo 10 15 minutos explicándolo. Y después era la elección. Y yo marché, acá está. El moderador es él, tiene que ser él. Entonces, me acuerdo que en un momento termina el de hablar, y yo digo, esto me decir algo. Entonces levanté la mano, levanté la mano de la cámara, estaba solo en la oficina, y levanté la mano y digo, pregunto, ¿puedo decir algo más? Entonces, bueno, me dieron la oportunidad de agregar un poco más, de explicar un poco más quién era, qué era lo que hacía, ¿no? Y, y después fueron las elecciones y bueno, coyunturalmente fui yo elegido como, como moderador este, y la, la, la experiencia de eso es, bueno, es eso, ¿no? Es esa experiencia inicial que nos dificulta a veces proponernos, este, y ese aprendizaje, ¿no? Después, este, bueno, yo, de nuevo, él no lo conocía, no conocía a casi nadie de, de, de, de la comunidad, conocía a algunas personas del de staff del ACNI porque había asistido ACNI, al evento del al, al primero de que había sido en Montevideo y algunos otros más, este pero tampoco era algo que, que lo decía habitualmente, digamos, y después de eso... Bueno, con Elder después nos hicimos amigos, tenemos otras anécdotas que no, no las puedo contar ahora, pero son muy divertidas muy divertidas, no los eventos en el no Caribe y eso este, y pero bueno, es el, eso. Que, que el mensaje que, que me gustaría que dejar de esto es, que es, eso, es, es eso. El, el, el animarse el, el, el, el tema de, de esa experiencia, y esa dificultad como técnicos que tenemos, a veces para cubrir otros roles, pero cómo la comunidad va evolucionando y nos va ayudando en ese camino, entonces Ricardo, te voy a pedir que bueno Eu acho que você Enganilha pode filmar a história... E te... Y, y me acuerdo de, de, de, de contarle a vos pero você, me gustaría que yo hablaras yo de, de, que de, de unas propuestas de políticas de, que pensaste políticas que iban a ser fácil y no fáciles. que no fueron nada fácil cuando sí, me mencionaste sí. ahí como era el proceso, y, decidió, de, era el proceso, proceso de, de, de selección de los moderadores mostra bastante cómo eran menores en eran de, menores de la comunidad porque hacíamos la elección ahí porque la elección ahí las personas que estaban el y en general eran las mismas personas que estava na lista. pessoas que tinham na lista, não era preciso fazer em dois ambientes diferentes. Assim era... Eleição assim, era com a no eleição que estava no formato bastante diferente do tamanho forno, que estamos muito hoje e me recordo também que, que, e que na eleição tínhamos a auditoria companheiros aí amigos de outros rios estavam ao lado na la mesa lado fazendo toda a na mesa, auditoria, auditoria. E, por sermos menores, e por haviam, sermos menores conhecíamos conhecíamos as pessoas. por isso que Nico a apresentação foi mais curta porque muitos já conheciam de la comunidad y como de derecho quiso presentarse de forma bastante, extensa, de forma bastante justa. Pero regresó a aquel tema de la política. Es algo gracioso porque É una cosa até eh, engraçada, hasta 2010, porque 2010 yo era 2010, el TAP de la CNIC y no, como TAP e no podía apresentar LACNIC, político, não podia el presentar eh, propuestas políticas. A partir de 2010 debe ser TAP de, de la y, y pasé a presentar algunas propuestas. De en 2002, 2012, LACNIC, a, 2012, 2012 estaba, 2012, estaba 2012, una revisando estaba revendo una revendo uma parte de asignaciones de direcciones IP por parte de los ISPs a sus clientes. Teníamos ahí un ajuste a hacer. Tínhamos que fazer um ajustamento. A estava lista e a proposta e estava pronta, e uma palavra no texto e que me parecia já no antigo, que eu achei que era antiga. Ah, tenho essa proposta pronta, então, vou escrever uma outra, vou fazer parte, uma outra uma para ajustar essa parte, no uma palavra, no texto. Para mim seria que muito, para simples. Mim era muito simples. O texto dizia no texto, a devido a restrições de disponibilidade de direções IPv4, o uso de assignação de PV4, direções IPv4 de, de, de, de, de, de, de, de, de forma estática, de para usuários dial lá não, LAP, não dial será respaldado. Não será respaldado. Todos dial-up, precisa se cambiar isso para algo mais moderno, que já temos outros tipos de conexões, e qual não se justifica, e o uso de alocações estáticas, muito sensíveis. Vamos cambiar Eu escrevi a proposta, apresentei as duas, e naquele dia de 2012, em maio de 2012. 2012 outra que a outra proposta era, que era revisão, para fazer um formato, uma revisão no a, formato a, a de assinações aos clientes, se aprovou foi aprovada no mesmo fórum. fórum. Essa de dial-up, que eu pensei que seria muito fácil, que que seria ajustar muito o simples, simples. a proposta era se cambiar o, o, o dial-up por algo como acesso dinâmico. Muito sensível, em minha sempre esa propuesta Essa proposta, não, foi não foi aprovada nesse, fórum. nesse fórum. Não em foi cinco, fórum. Em cinco fóruns, se apresentou em cinco outros fóruns posteriores. Aquilo que seria muito se defendiu por cinco outros fóruns, porque, se porque eu abandonei porque não, não se avançava. Não no no que a ideia não estivesse boa, mas surgiram outras ideias. ideias. Surgiram ah, não, daí lá para outras, ideias, outras ideias, coisas, outros mundos, outras No final, não foi possível obter um consenso. Mas aquilo que para mim seria muito fácil. Chegou seis foros, foros a que, que eu abandonara, porque, eu ele porque ele não tem O tema a ele, ele, ele, da, a a palavra, da a palavra da Iolapside, e no Lo mío va a ser mucho más oh, vergonzoso. Sí, mío. final feliz, pero feliz, muy buena experiencia. Muy buena experiencia. Eh, siendo moderador, sí, había una, moderador, una, moderador, rara una moderador, situación rara en la empresa en la empresa que trabajaba y necesitaba un cambio. Pero como era mudanza, muy particular, era un cambio que, que solo a mí me interesaba. Y era, era, conveniente, era conveniente, pero era muy raro que otra empresa se un como Empresa a me pareció necesidad. que quedaba mal que el moderador que la, la propusiera, el moderador pero bueno, hablando con, más, nadie más tenía ese ninguém, problema, nadie mejor que yo la podía presentar, podía que hice presenté la propuesta yo. presenté la propuesta, siendo moderador, sumamente moderador, incómodo, y, y más incómodo fue cuando pregunté quiénes apoyaban el cambio yo creo que nadie yo levantó que la mano. Que levantó mano. Nadie. Tal vez alguno sí. Tal vez algunos levantó la mano, levantó tal mano tal pero en mi cabeza fue silencio. Luego tuve que volver a mi rol de y moderador. No? Yo que la terapia de toda la vida la la no terapia va a poder ganar esa falta de apoyo. Pero en realidad el aprendizaje. Eh, fueron múltiples el más obvio es que, eh, nunca, más obvio, que se, nunca más un moderador va <risa> a presentar una propuesta había, que es obvio es, pero además de es eso eh, el, el aprendizaje para quienes están participando es eh, mucho más importante que la presentación de la más propuesta más es todo el trabajo que se hace propuesta propuesta en, eh, un cons, en, previo en, que en ha los coffee breaks en los almuerzos consultando con otros modificándola la aprobación de una propuesta depende mucho más de de, de ese muy apoyo más, que se consigue afuera del salón que, que es el momento de la presentación así que si bien fue muy pero traumático para mí espero que haya sido muy gracias, bueno Cristian. para otros muchas gracias Cristian Edmundo, ¿te acuerdas de alguna, de alguna no anécdota se de alguna que, que, que, ahí, que se pueda contar? Conozco, ¿no? que se pueda contar que pueda contar pueda eh, un tema que una me parece que, que eh, originalmente, originalmente elaborar, la elaborar la propuesta no me parecía que fuera no que ser un problema, presentarla, ¿no? presentarla, ¿no? ¿no? presentarla. Creo que Entonces, todos los autores, cuando que escribimos una autores, propuesta, me gusta pensar en el capital de decir, bueno, no es un cambio muy grande, no, no tiene un impacto feo en algo feo. más. Y y lo que va a ocurrir, ocurrir es lo que debería ocurrir, que debería bueno, el Capipaz, probablemente el se apruebe y si feliz. no en una versión, en dos. Entonces, si no se en versión, va a se el, en el dos. tema transferencias Entonces, de transferencias de recursos dentro de la región, habilitar la las transferencias de recursos dentro de, de la región, no de la región? fueron dos no versiones, fueron tres versiones, un tema o sea, muy llevado, muy traído, muy, muy discutido discutida. y finalmente cuando se aprueba la una, una, una parte, porque, una porque se tuvo que dividir la propuesta en, en dos formas la de, de, de, de hacer transferencias dentro de la, la región, en una parte queda condicionada a que se cumplan otras fuerzas de dentro de de las direcciones, sí, dentro de la disponibilidad cuando de direcciones que disponibilidad para que se habilite la segunda parte. Y con eso solo se y habilitaron las transferencias dentro de la región. Transferencias dentro la región. Cuando se nos ocurrió hablar de transferencias hacia afuera de, de, de la región, de la región fue catombe total. Fue, fue, el fue el otro mío, problema mucho más bueno, grande que hablar de transferencias dentro de la región. Y el esfuerzo de las transferencias hacia afuera de la región. Pues no, no fui el único no fui que presentó propuestas. No fui la única persona en, que presentó propuestas. En, bueno, presenté, Hoy yo apresentei. Estuve unas dos propuestas distintas. Dos propuestas Después diferentes. hubo otras personas que Después presentaron algo. Personas que algunas personas que presentaron algo, Otras personas que en, probablemente estejam Uh, que bueno, algunas otras personas presentaron otras propuestas otras que también fueron rechazadas totalmente y yo dejé el tema de las transferencias y afuera de la región a, por algunos años, años porque me pareció que era un de tema de un de que, porque que, que más que, que aportar algo, polarizaba o estaba muy polarizada la, la dentro personas de la región. Muy y había un, un fuerte componente en contra de hablar siquiera de habilitar unas transferencias en algún sentido. Y también algunas otras propuestas, por ejemplo, por ejemplo no sé, oh, que habrá unos dos años, si probablemente, una, una, dos propuesta años una propuesta que, que yo buscaba o, que, yo que los usuarios, los usuarios finales no estuvieran obligados a, a, tener número a tener un sistema autónomo, autónomo. pero esa propuesta y derivó en algo y me pareció que no posible este, que era posible resolverlo a través de una propuesta. Y así se encaminó toda la discusión. Y e llevó a que, a mí no, me parece que no era posible resolverlo, no resolverlo con la propuesta, propuesta, y pues terminé desechando la idea. E Muchas gracias segundo. Muito obrigado, Evandro, vos. Una, sos autor de, autor de una propuesta que terminó que modificando de alguna manera de alguna la, forma, la, si no recuerdo si mal el tamaño de asignación tamaño medio, inicial y que fue una propuesta y muy útil, y propuesta muy útil, muy útil de alguna manera aportó mucho y de a, a solamente para que, pequeños que, operadores. Que estaban que estavam solicitando recursos. Como foi a experiência de solicitação de recursos? Como foi essa proposta? E esta proposta é, foi uma proposta, felizmente, de sucesso. Em 2017, começamos, começamos a, trabalhar a trabalhar antes. antes conocido sí, como así incluir incluir inclusive también de patria, de, patar, de, de algunos aconciliamientos, aconciliamientos porque, porque, eh, porque, eh, lo porque lo que percebemos, porque de lo que hablan, es que muchas veces estamos convencidos de que, convencidos de que, de que algo, algo simple o de que, de que algo que no, esto, no, esto precisa, precisa ser cambiado, cambiado pero mas cuando lleva a la percebe que existe una otra visión, hace que algo fácil a probar, pero no consigue. O eh, eh, tiene que, que pensar, pensar más. Imagino, imagino que, todos que todos nosotros, nosotros hay, muchos, hay, muchos que escriben políticas, políticas no, es, no son solo por su convicción, propia convicción, mas estructuran, más, estructuran algo antes de lanzar, lanzar aquella sugestión de modificación. Sugestión de modificación. Mesmo, mesmo así, así eh, eh, hay un, un debate, todo un debate que se extiende eh, difícilmente, eh, difícilmente se, se pasa en la política en versión, versión 1 siempre tenemos una versión 2 o 3. 3 esta de, esta de 2017, 2017 que cambió el tamaño del espacio designado, ayudó muchas, muchas uh, empresas menores, menores. Então, por eso era algo que fazia que hacía necesario y e también no tuvimos una versión só a veces pequeñas cosas que eram escritas no texto precisaram ser ajustadas porque também existe muito componente técnico nos preocupávamos em fazer essa mudança do tamanho de bloco. É, mas, mas, por fim, em 2017, em Pós-Diguaçu, em pós conseguimos aprovação, a aprovação por um, um, bom número, um bom número. E outra coisa e outra que, coisa sempre, que nós, sempre nos preocupou, que algo que, é algo que é vem sendo aprimorado, a é a questão do consenso. Naquela época, Aquela tínhamos uh, um pouco diferente, diferente aprimoramos, aprimoramos mais agora. agora né? Né? É, teve um, um bom consenso, mas não, foi, mas não, foi, não é, é mesmo o mesmo que unanimidade, que é diferente. É algo que... Temos trabalhado, trabalhado até hoje e Aí quero, Aí quero fazer, fazer um, um parênteses e aproveitar, e aproveitar a fala que, da que fala também que disseram, disseram, para, para, analisa para analisar moderadores os moderadores do, do, fórum. do fórum. Não me, re não não me de recordo todos, de todos, mas devem lembrar, lembrar. Alguns, alguns estão aqui, alguns estão aqui, na, na, na, plateia. na plateia, mas o mas papel, o papel do, moderador do moderador, quando tínhamos um, depois, depois, depois dois, e quem sabe no futuro três, que parece também um bom número, é muito importante para esse desenvolvimento, esse desarrollo das políticas. Gracias, sezoandro y voy a hacer un comentario André. de venía pensando no en ¿no? hacer un cuando comentario sobre es cómo ha cambiado la tipo de política en discusión ¿Me lo comienzas? Recuerdo que eran, eran más sobre, el ambiente técnicos, ¿no? eran sobre problemas que, que teníamos en el día a día, el, todos, los que, todos los que participamos en operaciones de red y, y, y, y que de alguna manera en el manual de políticas no estaban cubiertos todavía, ¿no? La por, de cosas, por ejemplo, cuando empezó el tema del despliegue de, de, de, de, de, de protocolo versión 6 eh, el, de repente por herencia de algún otro PDP o algún otro manual o porque bueno había que plasmarlo de alguna manera había que quedado colocado, como, o sea, cosas, como que que cosas, cosas como que había que publicar el bloque publicar un como un único bloque, bloque, un y, bloque un y en esa época por supuesto que era totalmente razonable publicar un, un, bloque, un, bloque, un bloque, bloque de PD6 como un bloque solo no una una publicación y bárbaro que es algo de pizarrón que es algo que todos los que operamos redes sabemos que en IPv4 eso se lo publicidad porque es imposible hoy 20 años después también es imposible el tráfico todo es tan probando, grande que no, no hay no forma informa de, de, por causa de, de, de canalizarlo de, duro, por el no no único es enlace, ¿no? por Entonces, sí, eh, Pero esas sí, eran sí. las discusiones sí. al principio, sí. eran bien sí. técnicas, sí. ¿no? Y, y, y si miramos técnicas, sí, a lo largo de la historia, sí, siguen las discusiones sí, técnicas, pero hay una componente grande ahora también de discusiones más de forma. Cuánto duran los procesos, formalizar más los procesos, establecer procesos formales para cosas que antes no teníamos procesos formales, las arreglamos, como decía andro dialogando afuera, haciendo acuerdos, alianzas con, con, con, con, con otros operadores, etc. ¿no? Como las cosas funcionaban por buena voluntad, pero Internet, este, las economías y la, y la política mundial. Cambió y va cambiando y bueno, hay que adaptarse y a eso. Entonces mudando, hoy se hace más necesario, formalizar cosas, no, necesario no formalizar, formalizar cosas ¿no? que antes no se necesitan formalizar. Eso creo que también explica Pero un poco ese, explica, forma, ese cambio en el modelo de, de, de, de, de, de la interpretación del de consenso interpretación ¿no? que consenso. no es... Una, una votación, no es una, una mayoría, no se hace en el foro público presencial, como se decía antes, ¿no? Antes se decidía si la política llegaba o no consenso resolvía, en el foro, en el foro el público. Eso evolucionó, no hay una lista de no público, discusión volvió, y el consenso, de alguna manera, de lo, lo, lo deciden los moderadores en base a toda la discusión, al foro público, a la lista, a todos los intercambios que se hacen, a las objeciones, a los apoyos, etc. Y bueno, ¿cómo como Cómo va cambiando y vamos acompañando va naturalmente. Cristian, esa, esa evolución. Esa evolución. Eh, para ir cerrando, para cerrar, algo que quieras algo que este, mencionar quiera como cierre, algo que quieras dejar, alguna que tengo. Quería eh, refrescar un comentario que hizo eh, Alejandro Guzmán eh, en la apertura sobre los apertura. Eh, ataques que hay actualmente, so de, actuales, el proceso de políticas en, en de África. Políticas y en y eso nos tiene que servir eso para... Fortalecer, fortalecer nuestro, nuestro foro, nuestro foro. Y, un poco decía Nico cómo fue evolucionando y mejorando Nico, ¿cómo y, fue eh, no, tal vez y no, no va a ser suficiente y aún no requiere que estemos suficiente. muy atentos a esos intentos y es de, de contaminar el foro mucha eh, así esa que entre todos debemos preservar de la, de la sanidad de, de, de, de las discusiones y en cuanto vemos que hay alguna interferencia o intereses que son diferentes a lo que tenemos que en esta comunidad actuar entre todos corunadamente para que isso nos agir todos juntos para que isso Obrigado. não nos atinja. Ricardo, sim, sim, complementando o que comentou Cristian. Sim, complementando o que referiu o hecho de que temos estas oportunidades, essas oportunidades de, de, de, de pessoas é muito muito de valioso, porque aí estabelecemos, confiança, valor, porque não estabelecemos não as pessoas, confiança, não somente na pessoa, mas na organizações. organizações, Isso é valoroso e tem muito beneficiantes. Isso Temos que manter. Temos visto aí alguns comentários como a comunidade evoluiu, como cresceu, no processo se ajustam de acordo a isso, principalmente como o Nicolau em Nico comentou, há Nico, algumas propostas para ajustar alguns critérios mais políticos, mais políticos, mais gerenciais do, do, do, do processo. É justamente um refleto da comunidade e temos e mais gente, mais, e mais, mais ideias, mais visões, e temos que ajustar. Mas não há nada secreto, não há nada mágico, é muito necessário enviar uma proposta e a comunidade está aí para ajudar la comunidad está ahí para ayudar en lo que sea necesario. El mundo. Este mundo. Pues simplemente para, para cerrar, para encerrar, quería invitar a todo el mundo para que participe en, en el desarrollo de las políticas. políticas. No es un proceso complicado. No es un proceso complicado, como ya referimos. Eh, ¿Quién más que la misma comunidad para manifestar, comunidad cuáles, son y para manifestar cuáles son los problemas que tienen? Sí, si, tienen si, si algo dentro del manual si consideran, consideran que, que, no, es que adecuado, no es adecuado, consideran que se puede si hacer mejor, eh, puede si mejor, produce un, si un problema. problema pues, el proceso está para Entonces, que, que, manifieste que, una está para que se manifiesten hagan la propuesta y la misma comunidad se encargará de, y y si es el caso, de que la propuesta de que avance, que avance, que avance, avance y, y alcance un consenso y para modificar el manual. el manual. El manual no está, está escrito en piedra, no el manual está, el manual, está, pero, está evolucionando está continuamente, evoluciona prácticamente todos los días porque parte de la discusión de las políticas ocurre en línea y simplemente presentar las propuestas es uno de los cambios que ha tenido. Proceso, que antes me parece que tenía más peso el momento de presentar la propuesta y lo que tiene ahora, pero me parece que es un cambio para bien. ¿no? Lo que se busca es que las propuestas sean discutidas que, em que atinjam um consenso que, que real, que a comunidade, está que a comunidade esteja envolvida no desenvolvimento das propostas. e que, que esta história que, que, que, contamos, que contamos brevemente, brevemente aqui, aqui esta, experiência esta experiência de melhoria no processo, no processo é, traga, sempre, traga uma, sempre uma comunidade mais, uma comunidade mais é, madura, madura é, mais madureza, e que possamos, uh, acompanhar a internet, possamos acompanhar que dinâmica, a internet, e que é muito esse dinâmica, e que este processo precisa acompanhar aqui precisa uh, nós, não, não, que nos ajudem participando, né? que participem justamente que participe como eu disse a Edimundo. No, no. no. Nada está no. no. escrito na pedra a sua participação é mais importante para que, que, possamos, é, para que juntos, possamos juntos a isto, construir sim. isto. Muito, Muito obrigado. Só uma reflexão final que eu queria fazer que de repente teria que ter falado disso, mas a gente sempre esquece do principal e falar no final. Eu creio que é uma reflexão personal. Eu creo que pessoal. Like, mas el tema del desarrollo político, el desarrollo y el proceso de el desarrollo de políticas y que son dos cosas que a veces que las, las, cosas políticas que son, las políticas van en el manual de políticas y después el proceso son el de el desarrollo de políticas básicamente cómo se crea el manual de políticas, cómo se llega a las políticas que terminan formando parte del manual. Y esas dos cosas, tanto el proceso de desarrollo político. como el manual de políticas, yo creo que son el core la... para mí es la tarea principal el, eh, una de las tareas principal, principales de nuestro principal, ¿no? ¿no? como, como es el caso de y, y los otros cuatro. Y, y, otros cuatro. Eh, y, entonces, y a veces, y como a que veces nos olvidamos un de, eso un un poco poco de, de eso, un en poco de nuestra de cabecita técnica, digamos, y, y, y, y, y, y bueno, y eso también hace que también a veces sea un eh, poco. Lo que no es la palabra difícil palabra no, no difícil está bueno usarla, no sería que sea un poco adecuada, más complejo, encontrar que gente que también que dedique parte de su tiempo, a eso, ¿no? pero eso, yo creo que eso, yo no hay que perder de vista que, no que, no es de política, que el, proceso el proceso de desarrollo de políticas es el coro. Hay que siempre estar velando por tener las ganas por y la voluntad de mejorarlo dedicarle un poco de tiempo. Y bueno, en mi experiencia digamos, eh, es un camino un fantástico. Un fantástico, se conoce un montón de gente, se hacen un montón de amigos gente, a todos, están acá arriba a gente y casi todos los que están amigos, ahí abajo los considero amigos digamos, este, este, yo considero amigos, en lo profesional no y más allá no de lo profesional, de lo profesional uno va creando lazos a lo largo no de los años, 20 años el tango dice que 20 años no es nada es mentira eso, 20 años es un montón, y en internet 20 años es la mitad de la vida de internet, así que más entonces yo creo que me gustó lo que, lo que dijo Andro hoy de, de la importancia de recorrer la historia, de recorrerla, contarla de, de vez en cuando, de, de estas instancias así de espacios informales en el marco de algo formal este, para, para poder recorrerlas. Como cosa final, como decía final, simplemente pedirle a todos un aplauso por feliz 20 cumpleaños del año. <laughs>